En esta parte vamos a revisar cómo está compuesta una letra de cambio, para que tenga un valor legal. En principio, empezamos por acá, el número de la letra de cambio se usa para identificar la letra de cambio dentro de la empresa y en este caso dentro del ejercicio. Cuando se te presenta la letra de cambio, tienes que ver el código del girador. En este caso, puede ser el número de la cuenta del girador. También tenemos acá el importe en efectivo, de acuerdo, el valor de la letra y el tipo de moneda, la fecha de giro, el lugar donde se gira, la fecha de vencimiento. Después viene por esta letra de cambio, se servirán pagar incondicionalmente a la orden de, hemos dicho que estos, en esta parte de acá va el acreedor o nombre el beneficiario de la letra, quien se le entregará los 240 dólares, o se ingresará el pago de servicios el cliente usuario beneficiario. Es decir, en la cuenta del cliente. Acá tenemos nosotros esto que viene a ser el aceptante o girado, de Manuel Adán Durán Ruiz, es el nombre del deudor, quien debe al beneficiario, y sus datos se ingresan al sistema. Este señor que está aquí, Emanuel Durán Ruiz firma en esta parte superior transversal. Y acá están los datos, de acuerdo, de las cláusulas especiales de la factura. Esto lo vamos a revisar en un momento. Por otra parte, si yo quiero que esto de acá me lo pague en la cuenta, acá yo tengo el banco, la oficina, el número de la cuenta donde quiero que me lo paguen y el distrito correspondiente. Aquí abajo va el nombre de los datos formales del acreedor, en este caso particular Andrés Arturo Cámara Li DNI, su firma. Espero chicos que con esto estemos afianzando. Ahora, revisamos estos datos especiales. Aquí están. Dice... En caso de mora, esta letra de cambio generará tasas de intereses compensatorios y moratorios más altas que la ley permita en su último momento de tomador. El plazo de vencimiento podrá ser prorrogado o por el tenedor o por el plazo que éste señala sin que sea necesaria la intervención del obligado principal ni de los solidarios. Esta letra de cambio no requiere ser protestada por falta de pago. Su importe debe ser pagado en la misma moneda en la que se expresa este título valor. ¿Quién es el que va a tener que cumplir todas estas obligaciones? El aceptante, deudor, que es Emanuel Adán Durán Ruiz. Muchas gracias.